I <laughs> Soy yo, Rex Story, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del God of War 3 y God of War 4. Bueno, sobre todo el error está centrado en el God of War 4. Justamente en la batalla final con Zeus, eh, Kratos eh, no quiere el video sino de oro, porque Zeus en un principio se lo quita dándole un mega golpe, y lo deja como un bis mortal. Pues resulta que en el God of War 4, ven, no lo tiene. En el God of War 4 muestran la escena, repiten esta escena, pero de diferente ángulo, en tercera persona, y esta está en primera. Y bueno, resulta que Ben no tiene, me aseguro que no lo tiene. Repito, y como una especie de bucle para que vean que no lo tiene. Kratos no tiene el, el bellocino de oro, que es el escudo que refleja los golpes que le dan los contrincantes. Entonces, quiero dar esta explicación, que es un fallo de Santa Mónica, Ben no lo tiene. Es un fallo de Santa Mónica, un, tienen más de 100 personas de trabajadores y todo, pero probablemente se les pasó este por alto, este mega error porque es un error, probablemente hay otras cosas en que preocuparse, pero vamos a que los fanboys, como la no misma persona, hagamos cuenta de todo. Y como se dan cuenta, este Kratos, bueno, batalla con Zeus, termina matándolo y todo lo demás. Y me aseguraré otra vez de que se den cuenta, ven, que no tiene el periósino de oro, no tiene el periósino de oro, o sea, no es como que... Algo de que, oh, no, este tipo está in, no, no, incorrectamente diciendo cosas que no son. Ven, no tiene el Bellísimo oro. No es una investigación que hice y bueno, esto lo encontré en un foro de Reddit. Y es extraño, o sea, es de llamar mucho la atención porque es raro que, o sea, este error tan grande. Y bueno, resulta que eh, justamente en el Ghost War 4 muestran esta escena en tercer ángulo, o sea, en, ter en, en tercera persona y no en primera y como que hay justamente esa parte eh, como que Kratos eh, es un vil mortal y todo lo demás pero tiene el hacha de oro ven justamente bueno supuestamente lo mata a Zeus y todo lo demás y bueno obviamente ahí Zeus le gana este Kratos le gana y ven es algo extraño algo no sé por qué es raro esta gente es así tan extraña y bueno, cometen este tipo de error. Esta escena justamente es la que voy a poner más adelante y voy a repetirla. Bueno, nos vamos al jugar número 4, que es un pedazo de ego increíble. Justamente su padre se le presenta a Kratos, Zeus. Se le presenta y es como una... Eh, bueno, Mimir, la cabeza de Mimir. Dice que es una ilusión y todo, bueno, pero se le presenta... Zeus y, se, y está justamente presente el hijo de Kratos que es Atreus y justamente es algo increíble, o sea wow repiten la misma escena pero en diferentes ángulos lo ven, lo aprecian, Kratos le da una golpiza y todo bueno yo me tiro de la golpiza porque es repetitivo, va está el círculo, círculo y círculo y Atreus mira cómo su padre mató a su abuelo. <risa> épico pero es cierto lo ven es una ilusión y todo pero vamos a que se ve el velocino de oro Kratos tiene Kratos o sea tiene el velocino de oro puesto lo pueden ver puedo hacer paus y todo lo demás tiene el velocino de oro puesto y es un error increíble y bueno quién sabe por qué se les habrá pasado esto por alto pero Kratos lleva puesto el velocino de oro en, en versión fantasma no cuando él no tiene el velocino de oro ¿Lo ven o sea es algo así increíble y voy a repetir la escena por si acaso no, no no haya quedado claro de que esto me tiene o sea impactado por así decirlo vale se repite la escena ahí podemos apreciar que kratos en su brazo derecho tiene el bellocino de oro lo ven lo ven lo ven tiene el fucking bellocino de oro que diablos Pasa con esto, o sea, qué pasa con este juego de más de 100 millones de dólares, ¿entienden? O sea, increíble, pero esto sí me ha dado muy impactado. Y bueno, no me quejo del juego, de hecho, tengo la edición coleccionista, pero vamos, esto es, mira, ahí pueden apreciarlo, inclusive en slow motion. Y quiero compartir esto con ustedes, porque ustedes me incentivan a hacer esto y siempre. Me gusta esto de los misterios y todo, y sobre todo en las cosas que yo o sea, adoro, sobre todo gas War, videojuegos, y así. Esto no es ningún video polémico, simplemente quiero compartir esta especie de... No es ningún juego de una vez voy diciendo, esto es una especie de, no sé, error, glitch, no, no es glitch, error, diría así. Sería el peor error del gas